Hola, soy Facundo, estoy haciendo algunos videitos que pueden ayudar a que te cuides en estos tiempos de pandemia. Aunque quien te contrate te, te lleve en su transporte, siempre va a ser mejor si podés ir por tus propios medios. Si podés hacerlo en bicicleta o en moto y si vas a ir en un vehículo, que no sean más de dos personas. Llevate tus propios elementos para no tocar otros que puedan estar contagiados. Tu termo, tu mate, tu botella de agua, un jabón, una toalla, eh, alcohol en gel diluido al 70%, o sea, siete partes de alcohol y tres partes de agua. A lo mejor tu empleador te lo va a dar, pero vos sos el primero que tenés que cuidarte. Cuando llegues, saludás tus compañeros desde lejos. Mantener distancia, nada de besos ni abrazos. Cuídate, vos sos el primer responsable en cuidarte. Usa todas las medidas de seguridad que te di. Mantener la distancia, usa tapa boca y nariz. Y si vas a estar muy cerca de otra persona, usa el protector de plástico que te va a proteger. Y lavate las manos frecuentemente con agua y jabón. Y recordad que si tenés fiebre, Pérdida de gusto o olfato o te duele el cuerpo como si te hubieran dado una paliza, podés tener COVID. No vayas a trabajar, pero avisale a tu empleador.